Hola, muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de lectura de Planeta Fácil. Como consejo, os pido es que no se oiga ruido durante, durante, el, durante la reunión y que, y, que, y que os apaguéis los micrófonos al, al que le toque leer, ¿vale? Empezamos, porque se escucha, eh, empezamos ya. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis y me decís que si se ve bien o no. Eh, a ver, se ve bien. Sí, sí, se ve bien, se ve bien, la se, se, se, se, se, se ve bien todos. sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a empezar a leer, a leer. Empieza el texto David Berbés. David Berbés. Voy. Eh, Perdonar, desactivar los lo demás el, el micrófonos, que si no se escucha nada. ¿Sí? Bien, eh, David, eh, con, empieza a leer tú. Vale. Neyez Sabel nació el 22 de noviembre de 1892 en el rancho familiar, cerca del pueblo Bosch-Ender que está en el este de Dakota del Sur, en, est en Estados Unidos, su nombre completo era Leonor Zabel Guidite, pero era conocido como Neyel, desde muy pequeña. Su madre era Lillian Van Nilsson Zabel y su padre Charles Zabel, aunque todo el mundo le llamaba par, cuando tenía dos años, surgió una gran infección de sarampión y perdió el sentido del oído. Cuando tenía siete años, su padre la envió a la escuela para sordos de Dakota del Sur, en el pueblo de Siur, Falls. Eh, ahora le toca el turno a Antonio. Antonio, eh, activa el micrófono, por favor. ¿Cuál página? Esto ¿La es, uno? No, eh, la, la cinco. Vale, Estoy compartiendo usted. pantalla para que lo leáis. Venga, ya empiezo. Sí. ¿Es esta escuela se fundió en 180. Solo llevaba 19 años. funcionando cuando le sintió su madre, murió poco después. Cuando tenía 8 años. Antonio sigue leyendo. Con internet de Capullo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Estás tú conectado? Sí. yo también. Sí, ¿Ah, entendí. Antonio. Otra cosa. Te toca a ti. Sigue leyendo. No, no. A mí me gusta la música. No sé, lo sé yo. Eh, Antonio, te toca a ti leer. No se está saliendo. Eh, que sino que lo lea. Que lo lea. Eh, Maricruz, te toca. ¿Pero dónde sigo? Sí, lee, lee, ¿dónde? lee desde el principio. Pero cuando Nelly as asistió. Su su madre murió poco después cuando Nelly tenía ocho años. Su padre era conductor itinerario. Su padre conductor itinerante de un tren de huellas, un trabajo que no le permitía cuidar de Nelly. Es solo. Por eso le le dio en adopción cuando tenía diez años. Por eso le dio en adopción cuando tenía 10 años. Los padres adoptivos de Nelly, el doctor Leona mi, me, Adol y me se, educaron y le enseñaron a leer los labios. Con ella vivió en Yaston, que está en el este de Dakota del Sur. A una hora de triunfar y a más de cinco horas de viaje en Ford ella. Eh, ahora le toca a Paco. Paco, te toca a ti. Eh, Paco, eh, estás... Pa, Paco, mairena Te toca a ti. No, entonces... Juan Fran, Mairena, te toca a ti. ¿A mí? Yo no, de acuerdo. A, a Juan Fran. Juan Fran de Mairena. Al chico ese que está aquí, a, a, a, al chico de, de, de, de Gafas, que está abajo, de Murcia, de Mairena. Aquí estoy. Te toca a ti. Aquí, aquí. Te toca a ti. Vale. Sí. No, no me voy. Sí. Eh, te toca a ti ahora con, con, continúa leyendo. A ver, ah, ya. Yo Estoy compartiendo pantalla. Su nombre completó. No, es, mira, es donde mira, es, ¿no? estoy con esto, Juan Fran, estoy compartiendo pantalla. Es donde pone después de la escuela para sordos y es la página 6. ¿La estás viendo en, no, mi, vale. ordena, en mi ordenador? Vale. Después de la escuela para sordos. Asistió al ah, Dian Ton. durante un tiempo. El Yacontón fue la primera institución de educación superior en el territorio de Dakota. Llegó a ser muy prestigiosa. A ella asistieron personas importantes como Amanda de México en 1916. A la edad de 24 años, Neyji asistió durante poco tiempo al Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, en la costa de este del país, cerca de motor Massachusetts. Ese mismo año se casó el doctor Francis y William que era esquiada. El matrimonio duró pocos años. Ahora, es, A ver quién se está conectando ahora mismo. Eh, Bartolo, te toca a ti. Bartolo, lastima el micrófono, por favor. Hola. ¿No? Ah, no, no sé, a mí no tengo wifi. para que tomara de la Rota del Sur, el dio dijo: amiga, en aquella época había muy pocas mujeres. Eh, eh. Continúa leyendo Bartolo porque se considera se consideraba un trabajo de hombre, pero era un, un camino duro a lo largo de su vida tuvo que enfrentarse, enfrentarse a de no el que las mujeres sí estaba con la idea tenía visión por los había desde hace bastante tiempo bueno ahora le toca el turno a a ver le toca. Eh, le toca el turno a a ver a, a, a Mónica te toca. ¿Ah? Los siete. Mónica te toca sí, a ti. Voy, voy, hola. La escuela de vuelo. Perdón. La escuela de vuelo. ¿Eh? estaba en René, una zona en las afueras de, de Pach, cerca de donde vivía y trabajaba. Las elecciones de vuelo costaban 200 dólares, que son unos, unos 3.000 euros de hoy en día. Y, y Nelly no tenía dinero. ¿Sigo? Sí, sigue. Vale. Comentó su problema con su padre Pat y pocos días después Pat le envió un cheque por esa cantidad. Así fue como Nelly se matriculó en la clase de Harold, Tej, eh, de Harold Tenham el 17 de noviembre de 1927. Unos días antes de cumplir 25 años. Nelly estaba emocionada, pero tenía miedo de fallar y no se a no comentar la noticia con nadie. Ese invierno fue duro, hizo tan mal tiempo que hubo muy pocas oportunidades de salir a volar. Y costó dos meses terminar la instrucción. Bien, ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Eh, eh, compañero de Aspadeza. Nelly hizo su primer vuelo en solitario el viernes 13 de enero de 1928, después de solo 13 horas de, de entrenamiento. Dio varias vueltas al campo de aterrizaje, hasta que puso... El diploma de la cabina abierta, que pilotaba en la posición que quería y consiguió hacer un aterrizaje perfecto sobre, sobre un charco. Los compañeros, los compañeros, todos los todos hombres, les, ro, les rodearon y estaron de alegría. Nelly había, había dado tantas vueltas para buscar la posición perfecta, que sus compañeros pensaban que se habían perdido que los nervioses. Sin embargo, demostró mucha firmeza, paciencia y un gran conocimiento del vuelo. Ese año, Nelly fue la alumna número 13 en recibir su licencia de vuelo. Bien, ahora le toca el turno a... a ver... Eh, a, a, a, la, a ver... le toca a Antonio. Eh, Mairena. Le toca a ti, Antonio. <coughs> Uh. Eh, Antonio, te toca. Abre el micro, por favor. O, o si no, a David, David te toca. Yo lo que digáis. Sí, eh, sí, David te tengo, toca a ti. sí. Yo? Sí. Okay. El comienzo de su carrera estaba marcado por el número 13. Por Neyer nunca fue supersticiosa y le hacían gracia los comentarios sobre el tema. Se había convertido en la primera mujer piloto de Dakota del Sur y en la primera persona sorda en conseguir una licencia de vuelo. Más tarde, también se convertiría en la primera y la última persona sorda en pilotar vuelos comerciales. Cuando se licenció, su padre regaló su primer avión, un displano alexander Edward ron OH-5, Neyer lo bautizó con par en su honor. Entre 1928 y 1932, Neri se ganaba la vida como piloto de acromacias en ferias y espectáculos aéreos. Y, eh, a estos pilotos se les llamaba Bainstomer. Eh, le ahora le toca el turno a, a Juan Fran. Eh, Juan Fran, abre el micrófono. Aquí estoy. Sí. Continúa leyendo niño, tú, Juan Fran. El niño se especializó en caderas de globo. No le destacaba por su maniola. La pina todo no el mundo podía reconocer a Ney, de sus vuelos, acrobacias o la palabra pan ah, escrita en ambos lados. Después, usé laje de su biplano, era atrevida y no faltaron las aventuras en su vida. Durante un vuelo en Brasca le pidió una fuerte tormenta. Esa parte de Nebraska era muy montañosa y en ella no encontró un sitio donde aterrizar siguió volando una pieza y unos colientes del aire. La empujó ocho más alto. El motor se paró por las patas la aire. Ahora le toca al otro al otro Juan Fran, que está aquí. A Paco, a Paco. Ahora te toca a ti, Paco. Paco te toca a ti ahora, comienza a salir. Eh. ah, no, eh, Maricruz te toca a ti ahora. Ah. Nelly apuntó el morro del avión hacia no, no abajo entrar, y voló en espiral cerrada para mantener la hélice. Girando así, se salvó y mantuvo el motor en funcionamiento. Apenas podía oír el sonido del motor, pero sabía cuando algo iba mal por sus vibraciones. En otra ocasión, un amigo le convenció para volar un planeador, estuvo donde guarda una hora y media por el cielo de Chicago. Antes no de poder aterrizar después de esa experiencia, juró que no volvería a coger un planeador. Cuatro años después de conseguir su licencia, Neji tuvo que vender su biplano. Eran los años 30. En el país sufría la gran depresión. Había un poco, un poco empleo. Y el mantenimiento del biplano era caro. Bueno, ahora le toca el turno a Mónica. Uh -huh. Vale, voy. Más tarde, Nelly volaría con un biplano. Alexander. Eh, eh, pero, ve a la larga el favorito entre los bastorme En 1934, Medi estaba trabajando como directora de oficina para la empresa René Aix-Service, cuando recibió su licencia de piloto comercial. Trabajó como piloto comercial hasta la edad de 52 años, en 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jacqueline Kog le pidió que volara para el servicio de transporte aéreo, aéreo británico y las fuerzas aéreas de mujeres pilotos. pero Nelly decidió ser de, de instructora e inspectora de la escuela terrestre de, de aviones B-19 que estaba en Hillfield, en, en Utah compaginó es, estas labores con su trabajo repartiendo correo aéreo hey, Bartolo, te toca a ti Eh, como no estaba eh, le, eh, A ver, le toca eh, A ver, Aspadeza, os toca a vosotros Aspadeza, Galicia Sí, que mil Sí En 1941 la sección de la costa del Sur de la organización de que se a y a las mujeres la y los un... Sigue leyendo. ¿Miles, Miles, fue esencial. Es organización todas las mujeres y los de aquella época, en Dakota del Sur, se unieron a la sección También ayudó a planificar las primeras carreras aéreas nacionales para mujeres. Ella siempre luchó contra la situación de la discriminación de la mujer en la aviación. Hoy fue incluida en el Salón de la FAM. ...de la costa del sur, en 1978, y en el Salón de la Fama, de la Aviación de la Costa del Sur, poco antes de su muerte. Eh, ahora le toca el turno a, a ver a quién le toca. Voy a ver quién está por aquí. Eh, Bartolo, te toca a ti. Eh, abre el micrófono, por favor. Sí. Va. murió en 1921. El pueblo ofrece, el pueblo donde. Pasó gran parte de, de su vida tenía casi noventa y nueve años. Esta es uh, la parcela de la familia muy padres adoptivos en el castillo de San City su primer avión pardo se pone en el museo de, de, del vuelo del sur en Guimania al a, a, a... Bien. Eh, bien hemos terminado de leer el primer capítulo del del libro, del libro de Mujeres Inspiradoras. Ahora os voy a hacer preguntas sobre el texto. Y la primera pregunta es para David. ¿Dónde nació Nelly Zabel? En la, página, la pista está en la página número 4. Hola. Hola Teresa, eh, estamos eh, ya haciendo ay. las preguntas del texto. Ah, yo no, yo no me voy a los sí, bueno, no pasa nada para la próxima, Te, Teresa. Eh, ¿Dónde nació eh, David de Isabel? ¿En qué año? ¿Y en qué en lugar? En 1982. Sí. Eh, eh, correcto. Correcto, David. Eh, esa pregunta es para Juan Fran. ¿Qué, qué le pasó a, a Nelly cuando tenía dos años? Sí. Y la pista está en la sí. página 4. La página número 4. Sí. Siete años. Sí. Sí. Correcto. Eh, porque, porque dio, esa, la pregunta es para Mónica, porque dio en adopción el padre de Nelly, porque, porque dio, porque dado todo. Es, es. Eh, mo, esperar un momento, voy a silenciar a la gente el micro. Sí, sí, no le escuché la pregunta. Sí, Mónica. A ver. Es, es, la pregunta es: ¿por qué dio en adopción el padre a Nelly? Y la, ah, y la pista está. está en la página 5. ¿Por qué la dio en adopción? Sí. En la pista Ajá. está en la Ajá. página Ajá. número 5. Ah, vale, vale, vale, que no la había leído. Sí. Porque su padre era conductor itinerante de un tren de bueyes. Un trabajo que no le permitía cuidar de Nelly el solo. Correcto, Mónica. Ahora, la pregunta es, cuatro es, ¿dónde está el Jantón College? P pista, página número 6. Y esa es para Mari Cruz. Después de la escuela para sordos asistió a Llanta College durante un tiempo. Llanta College fue la primera institución de educación superior en el territorio de Dakota. Llegó a ser muy prestigiosa. Correcto. Correcto, y... Maricruz. Eh... Pag pregunta número 6. ¿Qué es un biplano de cabina abierta? Pista página número 9 Y esa pregunta es para, Bart para Bartolo, de Murcia. Pista número... Página número nueve. Y es para Bartolo. ¿Tú o cuándo? La pista la tienes en la página número nueve. ¿Qué es un biplano de cabina abierta? Es un. Es un tipo de avión pequeño. Hoy llaman. La pilota está eh, en contacto con el, con el aire y eh, hubiera puesto otro. Mm, correcto. Sí. no ahora. Sí, sí. sí. Nos no, no vemos, no vemos en la próxima sesión, Aspareza. Vale, hasta la próxima. Adiós. Hasta, hasta luego. Eh, pregunta número 7. ¿Qué le pasó a Nelly en Nebraska? Página número 11, la pista. Y esa pregunta es para, a ver, para Paco. Esa pregunta es para Paco. ¿Qué le pasó? Te la repito, ¿qué le, pa qué le pasó a Nelly en Nebraska? Página número 11. Entonces no veo yo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál página? En la página 11. ¿11? Sí. Venga, ya voy. Nelly se especializó en la carrera de los globos, donde estaba acabada por su maniobra rápida, gustada. Todo el mundo podía reconocer a nadie. Y su vuelo aconocía su palabra para Cristo. La botarraja vipano en su vida no faltaron aventuras de su vida durante el vuelo. Nicolás pilló fuerte tormenta. En parte de que el carro ah, era muy montañosa. Nadie no encontró un sitio donde la aterriza siguiendo, volando una corriente de aire, 8 actos aire. Eh, Ahora, pregunta número 8 Y esa pregunta es para eh, Mónica. Porque Nelly tuvo que vender su biplano página pista página 12. Está al final, de uh -huh. la página 12. Uh -huh. Vale. ¿Por qué Nelly tuvo que venir su libro? Porque sí. ahí sufría una gran depresión. Correcto, Mónica. Pregunta número 9. ¿Qué fundó Nelly en el 1941? Pista número, pista página 14. Y esa pregunta es para David. Para David. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí. En eh, 1941 funda la sesión de Dakota del Sur. Eh, co correcto, David. Y ahora la, la última pregunta es para eh, Bartolo. ¿En qué año murió Nelly? Pista número. Página número 15. Te la repito, ¿en qué año murió Nelly? nelly eh, corre Correcto. Bien, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Eh, bien, ¿qué eh, os ha parecido David este texto? Me ha parecido muy bien cómo te imaginas vivir en, en, en la época que, que vivió Nelly pues bien que eh, Juan eh, eh, Fran cómo cómo te imaginas tú vivir en esa época de, de, de, de Nelly cuando era aviadora qué estoy ah, pues, ¿tú? Ah, ¿tú? Ah, ¿tú? Ah, el museo bueno, eso. Eh, Mónica, ¿cómo te imaginas tú viviendo en esa época que vivía Nelly cuando, cuando constaba con el biplano? Pues yo me la yo me, yo me imagino viviendo viviéndola muy bien. Eh, eh, Teresa, ¿cómo te imaginas tú viviendo en esa época en, de, de, de Nelly? Teresa, bueno, ya hemos hecho las preguntas. Ahora os voy a decir la próxima fecha y la próxima sesión del club de lectura. Nos vemos el día 26 de, de enero a las 4 de la tarde. 26 de enero a las 4 de la tarde. Y el capítulo que vamos a leer es el próximo, Gracias, es el de Frida. Vamos a leer la vida de Frida Kahlo. Es el próximo. Señor. Bueno, nos vemos. Antonio. Sí. Antonio. Sí. ¿Cuál has dicho que vamos a la vida es, es, es la vida de Frida Kahlo de mujer, del libro de mujeres inspiradoras, que es el próximo capítulo? vida Frida Kahlo. Vale, adiós. Vale. ¿Qué página es, es? Es a partir de la página 16. No, no, escucha yo. Página 16. Vida de Frida Kahlo. El segundo episodio de libros de mujeres inspiradoras. Ya, ya, ya. ¡No, sí. Vale, nos vemos el día 26, a las 4 de la tarde. Un beso y un abrazo a todos y a todas. Adiós.